Bueno, compañeras y compañeros, terminó más o menos como prohibíamos el tema de la extradición de Facundo. Eh, el juez lo que hizo, como decimos ahí, fue tirar la pelota para arriba, tal como le pidieron los fiscales. Usted no se haga cargo, tire todo a la Corte y sobre todo al Poder Ejecutivo. Eh, no conocemos los fundamentos, pero más o menos nos lo imaginamos, porque el, la cuestión principal de los argumentos los planteó el juez. Nos lo dijo oralmente. Básicamente rechazó la competencia, dijo que la competencia no es una cuestión argentina, que eso se resuelve allá. Dijo que eh, la justicia ordinaria tiene capacidad para juzgar, Dijo que no hay condena en ausencia, a pesar de que le demostramos que había un proceso irreversible en el sentido de que si Facundo va allá y lo someten a un proceso, por ejemplo, está vencido el plazo para ofrecer pruebas. Y sobre todo dijo eh, que eh, algunos de los delitos que le imputan a Facundo no son políticos. Excluyó de la extradición algunos delitos... Terrorismo, rebelión, uso de uniformes militares, armas, insignias, etcétera, Pero dejó dos delitos particularmente graves, secuestro y homicidio, en el marco de la guerra. ¿De dónde sacó que esos delitos no son políticos? Eh, solo a pesar de que se lo demostramos una y otra y otra vez, este, está claro que hay una decisión política de resolver esto ahí. Dijo que tomó algunos recaudos, planteó algunos recaudos que tiene que tomar el Poder Ejecutivo y sobre todo la Cancillería para, para que supuestamente a Facundo no le ocurriera nada si iba para allá. Y, eh, y planteó algo que la verdad que nos, nos asombra, ¿no? Porque un poco en consonancia con el presidente Duque de Colombia, dijo, bueno, sí, hay muertos en Colombia, pero no no tantos en relación a la cantidad, no un poco lo que Duque dijo hace muy poco. Sí, hay muchos muertos en Colombia, pero comparado con otros procesos de paz hay mucho menos. no Comparado con la Unión Patriótica, con, con otros procesos de paz, donde había miles, acá hay 300, 350, en, en relación no son muchos. Un poco eso dijo también el juez Otranto, sí, sí, son, hay muertos, pero no es tanto, más o menos así. Dijo algo que ya habíamos visto en el tema de Paraguay, eh, en el sentido de que sí, hay muertos, pero no está claro que lo vaya a matar a Facundo, ¿no? Recuerdo que con el paraguayo dijeron eso. Sí, la defensa probó que hay tortura en toda América Latina, hay tortura, pero bueno, tortura en toda América Latina. defensa lo que no probó es que los van a torturar a estos seis. O sea que dijo algo más o menos así. Este, conclusión, nosotros ahora tenemos que apelar a la, corte, a la Corte Federal, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos en apelación directa. No hay Cámara de Apelaciones, no hay casación. Es directamente un recurso ante la Corte. Eso es lo que nos queda ahora y... Sí queremos decirles a todos y a todas que este, la justicia especial para la paz la verdad que no se ha portado bien con nosotros ni con Facundo. Eh, la gremial de abogados, la defensa, le, le viene insistiendo una y otra vez desde el mismo día de detención que la JEP tiene que eh, tomar cartas en esto, tiene que expedirse, lo hemos notificado. Estamos mandando a nuestros colegas colombianos a presentarse ante la JEP, se han presentado ante la justicia ordinaria, le han pedido que le mande toda la JEP. Gustavo no ha dejado planteo por hacer ante la JEP, la JEP te atiende un contestador automático, te remiten a un mail, el mail te devuelve la... meses y meses reclamando por los canales oficiales de la JEP. La JEP no... Si la JEP hubiera contestado, Facundo no está preso. Si la JEP hubiera dicho yo reclamo la, la jurisdicción, se lo pedimos al juez, el juez no, no, no nos quiso hacer caso. Le dijimos al juez, reclámele a la JEP, el juez no nos quiso hacer caso, pero nosotros le notificamos a la JEP y la JEP hasta ahora, seis meses, no contestó. Esa es la primera cuestión, porque si la JEP hubiera contestado y hubiera dicho yo tengo la, la competencia, otro gallo cantaría. Ni hablar, si además la JEP hubiera dicho... Levanten las cautelares. Está claro que ahí hay una situación en Colombia que nos excede, que, puede, que una parte puede ser burocrática, pero otra parte está claro que es política. ¿no? Eh, eso se tendrán que hacer cargo los compañeros, colegas, juristas y organizaciones colombianas. Nosotros no manejamos eso. Nosotros no manejamos. Lo concreto es que la JEP pudo haber este, dado señales y no las dio. No las dio. Si alguno tiene duda, nosotros tenemos eh, toda la documentación y todo el reclamo que hemos hecho ante la GEP. La GEP no contesta, contesta un contestador automático, mandamos mail, los mails nos remiten a un número de un contestador, el contestador nos, mite, nos remite al mail, eh, la GEP no ha dicho nada, no contesta. Y la otra cuestión, eso sí, para las compañeras y compañeros argentinos, sobre todo las organizaciones de derechos humanos y en especial... Estos amigos que tenemos muchos que están más cercanos al gobierno que la gremial de abogados, bueno, reclámenle al gobierno argentino. Si la Cancillería Argentina dejó pasar una circular roja sabiendo que es trucha. Y la Cancillería Argentina hoy, si quiere, mañana mismo, mañana mismo, le manda un oficio al, al embajador ar argentino en, eh, en Colombia que que es un tipo que nosotros respetamos mucho, porque se ha portado muy bien con las niñas paraguayas, con el tema de las niñas paraguayas. Es un hombre que nosotros respetamos mucho. Le podría mandar directamente para que se presente ante la JEP, o le podría pedir a la cancillería colombiana que vaya al la JEP. Es decir, la gremial, como dijimos, no es una organización política, no es una organización eh, eh, que recibe ayuda, ni fondos, ni, ni relaciones con ningún gobierno, ni con ningún partido. Pero hay organizaciones y organismos de derechos humanos que han sido muy solidarios, muy amigos, que nos han ayudado mucho, que sí tienen relación con el gobierno. Bueno, dígale al canciller, al canciller Cafiero, que lo puede resolver en cinco minutos esto también, si quiere. En cinco... Lo podía haber resuelto, no dejando pasar una circular roja como hizo. Lo podía haber resuelto. La Cancillería Argentina dejó pasar una orden de detención a Facundo que estrucha que no es eh, requerida por una autoridad competente. Y eso inició todo lo demás. De otro tanto no vamos a, a esperar mucho, porque ya sabemos, sabemos cómo fue, cómo fue con otras causas y cómo iba a ser con esto. Entonces acá tenemos, la gremial no va a dejar piedra sobre piedra este, para mover, pidiendo, apelando y, y transitando todos los caminos y todos los recursos. Pero hay una parte que lo tienen que resolver las compañeras y compañeros colombianos. En cinco minutos lo pueden resolver. Si tienen una llave que abra alguna puerta de la GEP, porque a la, la JEP, a nosotros, la gremial de abogados, no nos contesta. Pero puede haber colombianos. Hay montones de compañeros, incluso colombianos en la Argentina, que hay montones que no los vimos nunca. Pero bueno, hay montones de compañeros y compañeras que pueden ocuparse de esto quizás. Incluso las izquierdas colombianas, el presidente este que, que es de izquierda, todo eso pueden mover y decir, che, ¿por qué no lo atienden al favor argentino de Facundo? Eso por un lado. Y eh, el gobierno argentino no tiene que esperar a que esto llegue a la presidencia entre un año, un año y pico, cuando no sé qué presidente estará. No sabemos qué presidente estará. Hoy lo pueden resolver, en cinco minutos. Le dicen al canciller, Cafiero. Che, Cafiero, eh, eh, mandale un oficio a aquello y en cinco minutos se resuelve. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y cada uno tendrá que hacer lo que tendrá que hacer, lo que pueda hacer o lo que quiera hacer. Nosotros vamos a seguir peleando porque nos encargaron esto. Facundo nos ratificó la confianza en el sentido de que sigamos defendiéndolo. La familia de Facundo también y las compañeras y compañeros de la organización de Facundo también. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Sería bueno que otros hagan lo que tengan que hacer. Un abrazo a todos y todas y a seguir peleando.